Ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch en esos momentos donde tienes una sed irresistible. Irresistible. Sí. Entonces, um, yo le di la idea a Jess y le digo, a mí me encantan las margaritas, tengo una máquina de margaritas y dije yo, con una de estas que dice Classic Lime Margarita. Su hielo. ¿Listos? vieron, vieron? ¿vieron, ¿vieron? Wow. ¡Mito! ¡Hasta un mito! La vamos a echar aquí. Sí, creo que tiene. le hace que tenga. ¿Cómo se le llama? Espuma. espuma. No, no espuma. Ah, gas. ¿Cómo Le ponemos la tapadera. Un poquito ¡Cuidado con esta porque vuela! Le ponemos a la primera. ¿Listas? Textura. un tantito. un tantito. Oh. ¡Ay, Jessica! ¿Quieres ver esto? ¡Wow! Esto es una margarita de frutsi, diría Jessica. ¡Oh, pero espérenme un ¿Creen que no estoy lista para esto? ¡Chon, chon, chon, chon! Vamos a quitarle. No, se queda. Así estaba limpia, así estaba limpia. Yo la lavé, sí, Jessie lava Vamos a ver yes, ah. lava. <risa> Fíjense, fíjense cómo sale Ay, Jessica Se me está haciendo a la boca A ti que te, bueno, a ti te invito a lo que quedó <risa> Miren esto ah. Ahora nada más es probarla Margarita De Fruitsi Vamos a ver Jessy no, que siento Jessica, no me le falta la sal. <laughs> ¡Le echamos más la sal! ¡Sí! <laughs> <laughs> oh, ¿La quieres probar? That would, that would, that would Esta. Ay, no. Está sabrosa. I just on dulce. No. <coughs> <coughs> ya está medio tos de lo frío que está. <coughs> Está deliciosa Lo único que nos falta es ponerle aquí su Su limoncito Pero quedó perfecta Beba, lo siento mucho Esta es para mí